Hermanos y hermanas, bendiciones del cielo en este nuevo día, en este nuevo amanecer que Papa Dios nos regala por su misericordia. Quiero en estos momentos compartir la palabra de Dios contigo y seguir reflexionando sobre lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos con el prójimo con los demás. Quiero compartir este mensaje, lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de El Eclesiates, en el capítulo 5, versículo del 1 al 4. Vamos a ver lo que nos dice. La palabra de Dios. Dice que nosotros debemos cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios. Le hemos hecho a Dios. Porque cuántas veces le hemos prometido que vamos a hacer algo a Dios y nunca lo hacemos. Pero... Muchas veces como que jugamos con Dios Y a Dios no le gusta esto Con Dios no se juega Escucha esto, con Dios no se juega Entonces, es lo mismo que cuando usted le promete algo a una persona y usted no lo hace Bueno, eso es lo mismo Es mejor no prometer para no quedar mal y es lo que muchos de nosotros hacemos. Prometemos y quedamos mal. Ofrecemos y quedamos mal. Y muchas veces cuando podemos hacerlo nunca lo hacemos. Y al final nos puede llegar una hora fuerte en nuestra vida. Y queremos hacer la obra, pero ya no se puede porque no hay cómo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando vayas al templo de Dios. Cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal. Acércate dispuesto a obedecer. No te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios. Pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas. Porque mucho, porque por mucho pensar... Se tienen pesadillas y por mucho hablar se tienen tonterías. Se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues más vale no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error, porque hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentidos, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto apretado, hasta, hasta con el agua hasta el cuello. Y hemos, de, y hemos dicho, Señor, si tú me salvas de esta, Señor, yo voy a salir a predicar tu palabra. Señor, si tú me salvas de esta, Señor, yo voy a darle comida a los pobres. Yo voy a hacer tal cosa. Me voy a entregar a ti. Y Dios hace la obra. Dios te bendice. Dios te premia, pero luego te olvidas de lo que Dios ha hecho en ti y comienza a andar como un loco, una loca por las calles, a hacer cosas que a Dios no le agradan y como que te burla de Dios, te juega con Dios. Lo que nosotros no sabemos es que cuando Dios nos salva de algo, de una situación oscura, de una enfermedad, nos saca de un aprieto, lo que muchos de nosotros no sabemos es, hermano y hermana, que cuando le prometemos a Dios que vamos a salir del pecado, nos vamos a arrepentir de corazón y nos vamos y nos descarrilamos, nos va a suceder algo peor que lo que uno tenía o uno le pasaba. Porque con Dios no se juega, de Dios no se burla nadie y Dios quiere que cojamos las cosas en serio. Así que vamos a, a cumplir lo que Dios nos ha prometido. Ahora que estamos en vida, ahora que podemos hacer algo, poco o mucho por alguien o por algo que hemos prometido a Dios Hagamos y cumplamos la promesa Para que después no nos salga muy caro Así que bendiciones del cielo, tu hermano Joan Veloz Y seguimos en oración Cuídate mucho Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más